Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, y a todos los que eh, me Saludos, escucharán en un futuro, muchas gracias por estar aquí. Eh, bienvenidas y bienvenidos a Almas Sin Conciencia, este es un día en donde nos dedicamos a hacer una pequeña meditación para hacer contacto con los ángeles para poder tener esa conexión, esa paz y que bueno pues tú puedas sentir toda esa vibración envolviéndote, ayudándote, guiándote, protegiéndote y te recuerdo mi nombre es Margarita Mercado, me puedes seguir en mis redes sociales como eh, Instagram, Facebook y el canal de YouTube en donde ya se están subiendo las meditaciones. Así que si te hizo falta escuchar alguna meditación, pues bueno, pues ahí están eh, ya las redes para que tú puedas seguirme en cualquiera de estas y puedas escuchar las meditaciones anteriores. Gracias, gracias a todos los que ya se están conectando. Bienvenidas y bienvenidos. Por favor, síganme regalando muchos corazones. Y pues déjenme por ahí este, sus comentarios, ya saben que este programa se hace desde el corazón, así que eh, por favor regálenme por ahí su lluvia de corazones y para que estas notificaciones precisamente suban y más personas puedan conectarse con nosotros, gracias y por acá ya les están poniendo les están dejando mi contacto para que tú puedas tener una sesión de lectura de tarot, una sesión de registros akashicos, una sesión de sanación o armonización con los ángeles y bueno pues para que tú puedas estar conectada eh, conmigo y pues bueno pues para tener alguna sesión eh, no importa en qué parte del mundo te encuentres, podemos tener esta sesión online haciendo nuestra cita, así que por ahí en los comentarios ya les están dejando y para los que lo van a ver en YouTube también en la caja de descripciones vienen mis eh, datos para que tú puedas contactarme y bueno pues vamos a iniciar con nuestra meditación de este día vamos a iniciar con nuestra meditación te voy a pedir que por favor eh, Busques un lugar cómodo en donde no te vayan a interrumpir, que, que tu espalda se encuentre recta. Recuerda siempre acompañarte de una velita, de un incienso, para que puedas hacer toda esta conexión y vamos a hacer esta hermosa meditación. ¿Vas a ver? Muy bien. Coloca tu espalda recta, tus palmas sobre tus muslos. Y vas a cerrar los ojos. Toma una respiración profunda, llenando abdomen y pulmones. Inhala y exhala lento, suave y pausado, de manera consciente, siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Vamos a observar, sentir que todo nuestro cuerpo se encuentre relajado, desde la punta de nuestros pies hasta nuestra cabeza. Vamos a enviar este sentimiento de relajación Mientras te haces consciente cada vez más de tu respiración, concéntrate aún más en tu respiración. Si tu mente comienza a distraerse, llévala nuevamente a respirar de manera profunda, suave, pausada. Inhala. Y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Desde nuestro corazón vamos a pedir que los ángeles de la conciencia, de la luz, del amor nos rodeen. que coloquen toda su armonía, su paz, su tranquilidad alrededor de nosotros haciéndonos sentir cada vez más seguros, más en paz, más en tranquilidad conforme vas siguiendo el ritmo de tu respiración vas sintiendo la profundidad de tu meditación inhala Exhala. al ver y sentir que estás rodeada de esta energía en armonía, en paz, en tranquilidad vamos a pedir que los ángeles nos otorguen un baño de luz que desde el cielo, desde el cosmos, desde la dimensión en donde se encuentran, irradien toda esta luz a nuestro cuerpo físico, a nuestros campos emocionales, nuestro campo espiritual se baña de luz, se refresca. Vamos a permitir que este baño de luz de los ángeles nos llene de todo lo que necesitamos en este momento. Que nos llenen de salud, de paz, de armonía, de gratitud, de tranquilidad que nos otorguen todo lo que requerimos para este momento que la angustia la cambien por certeza que el miedo lo cambien por amor que el odio lo cambien por perdón Vamos a pedir que nuestro corazón se llene de toda esta luz. Vamos a dejarla fluir por todas nuestras células y que nuestras células se impregnen de toda esta conciencia de abundancia. de riqueza que toda esta esencia bañe en nuestro ser permite que la sanación llegue a ti y que esta energía se extienda sobre tu cuerpo haciéndote sentir cada vez Más energetizada. Siente cómo esta energía te permite. Estar dentro de esta conciencia de luz. Esta conciencia de luz. Te llena. te deja ser Desde la armonía de los ángeles recibes cada vez cascadas de amor, cada vez más cascadas de paz. Y permitimos que se diluyan todas las cargas más pesadas de tu ser. Permitimos que curen las dolencias físicas, emocionales de este momento. Con este baño de luz, te concentras en todo lo positivo que hay en tu vida en todas las bendiciones que existen en tu ser, este baño de luz irradia en ti una nueva chispa, una chispa consciente. una chispa de sabiduría de il iluminación que te trae todas las herramientas correctas para poder avanzar en este momento trae para ti la reconexión con todos tus sueños, deseos y anhelos y puedes descubrir todos los mensajes que habían estado ocultos. Con esta nueva chispa y esta nueva esencia, sientes la firmeza, la fortaleza que te hacía falta. A través de este baño de luz, obtienes todo aquello que habías estado esperando. Obtienes toda la magia de los ángeles. Obtienes toda esta esencia divina. Siente cómo hasta ti llega. todo lo nuevo las oportunidades visualízate abriendo puertas que habían estado cerradas para ti visualízate recibiendo todo aquello que habías estado esperando todo lo que se te había negado y en este momento estás lista y listo para poderlo recibir Imagina cómo se desatan todos aquellos nudos energéticos que no te habían permitido entrar en esta conexión. Y ahora recibes todas las soluciones a través de este baño de luz. saca la superficie todo el amor que tú eres es fácil reconocer el amor es fácil fluir en el amor Es sencillo sentirte en paz, en tranquilidad. Permítete vivirlo. Permítete disfrutar de esta esencia. La luz de los ángeles te acompaña y resplandece desde tu interior. Estando en esta frecuencia es fácil sanar, estando en esta frecuencia es fácil obtener la abundancia financiera, estando en esta frecuencia es fácil dejarte envolver por el amor de los ángeles. Toma una respiración profunda, cargando y dejando que toda esta energía se quede en tu cuerpo físico. Dando el permiso y, la, y el permitir la ayuda de los ángeles para ti. Déjala ser. Permite que se manifieste. y siéntete un imán atrayente de bendiciones con este baño de luz hemos sanado Toma una respiración profunda llenando tu abdomen y pulmones, inhala y exhala. Una vez más, inhala. En la vida de tus hombres. Vas a comenzarte a ser consciente de tu cuerpo. Vas a comenzar a sentir el peso de tu cuerpo. y lentamente vas a unir tus dos palmas hasta llevarlas a la altura de tu pecho, uniendo tus dos palmas en forma de oración vas a inclinar la cabeza agradeciendo todo lo que hayas recibido, la claridad, la paz, la tranquilidad, la iluminación, la sanación, la curación, Agradecemos a todos los ángeles de la luz, la conciencia que se manifestaron, se hicieron presentes para podernos ayudar y guiar en este momento. Agradecemos recibir toda su sanación. Agradecemos recibir toda su guía para este momento. Nuevamente vuelve a tomar una inhalación profunda, llenando tu abdomen y pulmones, y vas a retener el aire por tres segundos en tu interior, cargando una energía en tonos dorados para todas tus células. Uno, dos, tres al exhalar vas a irradiar toda esta energía dorada a tu alrededor y en tu hogar expandes toda esta energía dorada una vez más inhalas tomando cada vez más energía dorada llenándola llenando tu abdomen, pulmones llevándola a todo tu cuerpo inhalando cada vez más retenemos esta energía dorada y al exhalar la expandimos a todo nuestro alrededor exhalamos nuevamente y la expandimos una vez más inhalamos retenemos toda esta energía dorada y la exhalamos una vez más, soltamos, agradecemos y solamente agradece, agradece todo esto, agradece lo que acabas de recibir, agradece el amor que acabas de experimentar, agradece, Vas a descansar tus manos y lentamente a tu ritmo vas a ir abriendo los ojos y para saber que te encuentras conmigo aquí y ahora me vas a enviar corazones para saber que estás aquí. Recuerda compartir esta meditación con más personas. y déjame por favor en los comentarios cómo te sentiste con esta meditación, Escríbeme por favor si, si llegaste a experimentar toda esta paz, toda esta tranquilidad por acá me saludos a Tania Barajas, a Beatriz Rodríguez a Marilolis Aguilar Esquivel gracias por estar aquí Gracias por acompañarme esta tarde noche con nuestra meditación. Les recuerdo que todos los miércoles a las 7 de la noche vamos a estar teniendo estas meditaciones para poder hacer ese contacto profundo con nuestros ángeles, nuestros guías y poder tener un día a la semana de claridad, de, de poder volver a reconectar con nosotros porque en el día a día siempre olvidamos, olvidamos lo que somos, olvidamos eh, cuál es el propósito por el cual estamos aquí y con esta pequeña media hora nosotros podemos nuevamente volver a reconectar con nuestro interior, así que por favor eh, regálame corazones y sigue compartiendo esta meditación en tus muros y por acá voy a leer, este alguien que me puso por acá dice aquí estamos, dice eh, Ina Betlem, que dice que experimentó mucha paz y tranquilidad, lo necesitaba, que bueno, me da mucho gusto que así lo haya recibido. Dice, hubo un momento, me dice Beatriz, este que, ay, por acá ya no lo alcancé a leer, déjenme ver si lo puedo leer por acá, así. Ah, dice, hubo un momento que sentí mi cuerpo un calor muy intenso, una paz y una tranquilidad, gracias. Dice, gracias a María Auxilio que respondió, gracias por compartir. Dice, Crisanta Moreno, mucha paz, mucha tranquilidad, un aire muy sutil sobre mi lado izquierdo en la parte de la espalda de, este del lado derecho. Wow, dice, muchas manifestaciones por aquí de Los, de los Ángeles. Y bueno... Pues muchas gracias, gracias por haber estado presentes durante esta meditación. Nos estamos viendo el siguiente martes para programa y miércoles de meditación. Gracias a todas, a todos por acompañarme y nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones y como siempre deseo que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te bendiga, te proteja, te llene de paz, armonía, bendición. Y que tu hogar esté plagado, lleno de ángeles que te den toda la armonía, paz, tranquilidad, sanación. Que cualquier persona que pise tu hogar sienta esa sanación y esa curación. Gracias a todos y que se la pasen muy bonito, que descansen esta noche. Nos estamos viendo. Bye, bye.